Las comisarías del distrito madrileño de Barajas no dan abasto con las denuncias sobre niños desaparecidos. ¿Eh, ¿Policía? Eh, sí, caso de emergencia. de forma yo... muy rara y yo me estoy asustando de ver que, que mi hijo se ha quedado encerrado en un videojuego. No se sabe si tiene correlación... Hola, con el juego ¿alguien Flicks? me ayuda? Creo que estoy perdida y no encuentro a nadie que me pueda ayudar.